Hola a todos, hoy tengo el placer de contar aquí para una nueva entrevista con Roberto Ruiz. Él es el presidente de ACA, de la Asociación de Ciencias Ambientales, y además es el coordinador del área de Energía y Cambio Climático en el Instituto Superior de Medio Ambiente. Así que toda una personalidad que tenemos aquí. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y por sacar un ratito para atenderme. Eh, muchas gracias a ti por, por invitarme, un placer estar aquí. Eh, siempre me encanta me encanta con, contar con gente con perfiles así muy interesantes y el tuyo me encantó desde, desde el primer día que te vi, no sé si fue por LinkedIn o, o por ahí, y tenía, tenía, hasta, tenía ganas ya de esta, de esta entrevista. Además aquí la gente sí. que controla el sector del medio ambiente que hoy está tan de moda últimamente, eh, me encanta poder charlar con vosotros y seguir aprendiendo cosas nuevas, que yo siempre aprendo aquí en, en las entrevistas. Sí, sí, nada, muy interesante, las que he podido ver, tengo unas cuantas todavía de tus entrevistas que las tengo guardadas a ver cuando os saco un rato para verlas, pero las que he visto muy interesantes, sí. Muchas gracias, me <ríe> Bueno, Roberto, tú eres licenciado en Ciencias Ambientales. Cuéntanos un poco acerca de la carrera en Salidas y por qué elegiste Ciencias Ambientales en vez de otras como pueden ser Biología u otras carreras de cine. Sí, pues, eh, bueno, en mi caso la elección fue un poco por... Eh, bueno, me gustaban todos estos temas. Yo empecé la carrera en 2001, creo que fue. Eh, y en bachiller, bueno, di una asignatura que era ciencias de la tierra, me encantó, eh, hasta ese momento no sabía muy bien lo que quería hacer y, y a raíz de eso vi que lo que más se parecía a lo que estaba buscando era la carrera de ciencias ambientales, me parecía un poco desde, eh, en esa época en la que no tenía mucha idea tampoco de lo que, de lo que se daba en la carrera y demás, eh, y luego, bueno, eh, después de haber vivido la carrera en eh, Vamos, para mí fue un acierto. De, eh, me, me gustó mucho, seguramente me hubieran gustado otras carreras también como, como biología, pero, pero justo Ciencias Ambientales era una carrera que, que tenía un poco todo lo que estaba buscando. ¿no? Eh, que es, eh, es una, eh, Digamos que Ciencias Ambientales es una carrera joven aquí en nuestro país, eh, que empezó en los 90, eh, primero empezó como, como estudios propios en varias universidades, entre ellas Alcalá, que es, que es donde hice yo la la carrera y la idea de esta carrera surgió porque se veía que, que entre los profesionales del sector ambiental eh, había muy buenos profesionales que controlaban mucho de, de cada uno de su materia pero faltaba un poco a veces eh, una visión global ¿no? eh, del sector ambiental al final es súper amplio el sector ambiental y, y la idea de la carrera era justamente eso formar a, a gente eh, a profesionales que que pudieran tener una visión más global de lo que se tenía hasta entonces. Entonces, es una carrera que tiene muchas salidas, pero que claro, necesitas luego también el seguir formándote. Porque que es una de las cosas que hay gente que la, lo ve como negativo en la carrera, de que te formas en muchas cosas, pero entonces claro, no te puedes especializar mucho, mucho en ninguna de ellas. Entonces muchas veces a la mayoría de los que hemos hecho ambientales nos toca luego al acabar la carrera especializarnos un poco más en alguna de las eh, cuestiones que, en las que luego queremos trabajar, pero la visión que te da a mí me encanta, vamos, de, eh, a mí me cambió completamente, vamos, la visión que tenía de, de, de todo esto. Sí, a mí me da esa sensación, yo, fue mi segunda opción, yo tenía, yo tenía muy claro que quería hacer biología, pero bueno, si no me cogían, tenía, tenía pensado meterme en ambientales. Y la verdad es que siempre me gustó, pues eso, un poco la, la óptica que tenéis, así que una visión de 360 grados, ¿no? Que muchas veces en biología, como también súper amplio, pues te, te centras mucho, sobre todo si metes en te centras en cosas súper concretas y a veces pierdes un poco la perspectiva, ¿no? Entonces me gusta ese, esa capacidad que tenéis de integrar de distintas fuentes y de distintos ámbitos y darle una, una versión muy cohesionada, ¿no? Una visión, muy, muy, una visión conjunta, ¿no? De toda, todo el tema medioambiental que a veces a los biólogos nos decamos no, no un poco en lo nuestro y, por ejemplo, ahí, ahí nos falta un poco más de, de amplitud, ¿no? Entonces, me parece una carrera súper interesante. Sí, luego, la verdad es que luego también, según dónde hagas la carrera, es verdad que ha cambiado un poco ahora con el, con el grado, ha cambiado todo un poco de, en los últimos años, pero según donde hagas la carrera te cambia mucho lo que das en la carrera, ¿no? si, eh, seguramente en, en biología o en otras carreras no pase tanto como en ambientales, o sea, hay eh, facultades de ambientales donde tocabas mucho más temas de, por ejemplo, ecología, o, o, por ejemplo en Alcalá se tocaba o se toca mucho la gestión de aguas, por ejemplo, en otras se toca más temas de ingeniería, eh, dentro de que tocas todo, eh, según donde se has hecho la carrera, están un poco más especializados en, en un sector o en otro. No, yo creo que en biología también ocurre un poco así. De hecho, ahora mismo se estaban reuniendo el COOP y, y, varias, y bueno, algunas instituciones, como la Asociación Española de Estudiantes de Biología, para intentar precisamente consensuar un poco sí. todas las competencias que se adquieren en la carrera, porque hay una enorme diferencia entre las y otras. ¿no? Pero bueno, yo creo también eso es parte del encanto. Al final... Eh, sí, sí. sí. Y como, y como todo, yo, por ejemplo, de seguir formándose después de la carrera, a mí me parece no solo positivo, sino que es que a mí me encanta. Yo no puedo estarme quieto y siempre tengo que estar aprendiendo sí, cosas nuevas. Al final es que es algo, yo creo que obligatorio ya. O sea, en, en estos años se está avanzando tanto en todo. Eh, de hecho, yo, desde que acabé la carrera hasta ahora, han pasado poco más de 10 años, y ha cambiado todo, o sea, si no sigues formándote, o se han cambiado las leyes, por supuesto, toda la legislación ambiental, eh, que está avanzando mucho en estas décadas, eh, pero todo, la tecnología ha hecho que cambie todo, entonces eh, es imprescindible, vamos, el seguir formándose, eh, pues, año a año, o sea, ya, queramos o no, sea algo que nos guste o no, es algo que tenemos que asumir, ya, vamos, de que el, el seguir formándonos a lo largo de toda nuestra vida profesional va a ser obligado, vamos. De evolucionar o extinguirse. <risa> bueno, sí. he, he comentado también que eres el presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales. ¿Nos puedes contar un poquito qué es esta asociación exactamente? ¿Cuáles son sus fines? ¿Si solo incluye a gente de ciencias ambientales o si es de, se corresponde con todo, todo el sector, ¿no? digamos, sí. la, lo más amplio? ¿no? Sí, esa es una pregunta que nos hacen mucho, eh, de que si solo es para ambientólogos. Eh, claro, por el nombre de Asociación de Ciencias Ambientales... Eh, Puede parecer eh, que es solo para ambientólogos, además que hay muchas asociaciones eh, de ambientólogos que, con un nombre parecido al nuestro, eh, pero con los que no tenemos nada que ver en cuanto a, a, a entidad, vamos, sí colaboramos con ellos, pero no tenemos nada que ver. Esto es así porque es la primera asociación que se creó en España de, de, de ambientólogos, digamos, eh, la creó gente que estudió en Alcalá los primeros años de la carrera. Eh, se creó en el 97 y desde el primer momento quisieron abrirla a cualquier eh, profesional que estuviera interesado en temas ambientales, o sea, no es solo eh, de ambientólogos. Eh, entonces, eh, somos una entidad, digamos, una ONG de medio ambiente que trabaja en, en intentar resolver eh, problemas ambientales, intentar buscar soluciones a, a los diferentes problemas ambientales. Entonces, veíamos que era... Eh, mucho más interesante el que hubiera cuantos más perfiles diferentes dentro de la organización mejor eh, para no cerrarnos ninguna eh, visión que pudiera ser interesante y entonces hay un poco de todo. Es verdad que lo que más hay son ambientólogos, eh, pues por poco más como se formó incluso ya te digo por el nombre, pero pero hay un poco de todo vamos en la, en la organización. Además los equipos multidisciplinares, yo no me canso de decirlo, para mí son lo mejor, ¿no? Porque al final te enriquecen, bebes de mucha fuente y se crean conexiones, sinergias y clics que, que de otra forma no, si estás tú solo contigo mismo o con gente de tu sector, no, ni no vas a encontrar, ¿no? Yo creo que es genial eso de sí. que haya variedad de perfiles. Sí, es clave, además que la idea es... Eh intentar colaborar con cuanto más entidades mejor también o sea, ya no solo que dentro de acá haya diversidad sino el, la mayoría de los proyectos al final los acabamos haciendo colaborando con alguna otra entidad eh, justamente por eso o sea, es que cuanto más visiones diferentes haya casi mejor para estos temas eh, pues lo que tú dices que hay muchas veces que a ti no se te ocurre algo eh, y de repente, pues eso, salta la idea gracias a, pues a algo, a una visión bastante diferente a la tuya. Así que sí, sí, no, en eso eh, hay un poco, un poco de todo. Y los fines de la asociación, ya te digo, el, en los eh, más de 20 años que llevamos trabajando, o, o que lleva, yo no llevo tantos en ACA, eh, yo entré en el 2006, creo que fue, eh, pues eh, hemos intentado... Tocar casi todos los temas, casi todos los ámbitos. desde Hemos hecho cosas en muchas en materia de energía, por ejemplo, también en biodiversidad, residuos, eh, un poco todo, todo el espectro del, del medio ambiente. En algunos más, en otros menos, pero, pero hemos intentado trabajar en todos los ámbitos. Eh, pues bueno, desde proyectos muy pequeñitos a, a, a bueno, proyectos bastante grandes para una entidad. Eh, humilde y pequeña como la que somos, vamos. Somos al final una entidad bastante, con recursos bastante limitados, vamos, comparado con, con otras en el sector. Sí, sí, pero ya hay 20 años que se dice pronto, ¿eh? eh ya hay sí, una sí, experiencia, sí. y un background, como suele decir, importante. Y, había, y has comentado eso que has hecho, bueno, habéis hecho desde la, la asociación diversos proyectos, ¿no? En colaboración con otras empresas, con otras... Otra, ONG o otras asociaciones, ¿no? Voy a contarnos algunos de ellos y sobre todo aclarar unos conceptos así que, que últimamente deseo mucho como lo que es la pobreza energética, todo el tema de desarrollo rural, rehabilitación energética de edificios cosas así, que parece que no suenan todos los días las noticias, pero que la gente no tenemos muy claro <risa> lo que es realmente sabemos que va por ahí por el tema de medio ambiente y sostenibilidad, pero a veces patinamos ahí un poco en, lo, en los conceptos sí pues bueno con el tema de la pobreza energética es seguramente con el, con el tema que más hemos trabajado en los últimos en la última década eh, básicamente eh, es un concepto que cuando empezamos a, a trabajar en él no digamos que en españa no se había estudiado prácticamente había había muy pocas eh, referencias prácticamente nadie sabía lo, lo que era aunque sí que en los países del norte de europa se había estudiado bastante entonces eh, no sé si fue dos, más o menos en el año entre el 2007-2008 creo que era el, el que era el presidente el anterior presidente de ACA Sergio Tirado justamente se, eh, fue a, salió de España a estudiar la pobreza energética vamos a, eh, entonces eh, aprovechamos todos los conocimientos que había eh, tenido durante esos años eh, para intentar eh, pues, eh, hacer un primer estudio aquí en España ¿no? de cómo estaba el el, el tema de la pobreza energética. Eh, digamos que es un bueno, ahora por suerte es un término que ya es bastante conocido. Yo creo que to a todo el mundo le suena porque eh, por una serie de circunstancias, pues bueno, ha ido saliendo. Ha sido uno de los temas que ha ido saliendo más en prensa en los últimos, en los últimos años y también se ha legislado incluso bastante ya eh, para intentar eh, solucionar este, este tema o por lo menos ir poniéndole parches por lo menos en algunos lados. Entonces eh, la pobreza energética digamos que es cuando podríamos digamos que definirla como que cuando en el hogar eh, por algunas cuestiones u otras no, tienes problemas o no puedes eh, pagar los servicios de la energía eh, sobre todo eh, ligados a temas por ejemplo de calefacción o incluso de, de, de aire acondicionado en verano por ejemplo o para enfriar la casa en verano. Entonces es un problema que, que digamos que tiene tres eh, factores principales que son el, eh, pues el tema de la renta familiar, eh, los precios de la energía y el estado de la, pues del edificio, ¿no? de la eficiencia energética del edificio. Entonces eh, durante todos estos años hemos intentado promover que se, que se trabaje pues, en, en intentar que esos tres factores vayan disminuyendo. Eh, lo que más suele salir en prensa es el tema de, porque igual es lo más sencillo de ver y, y que nos toca a todos, es el tema de la factura energética, ¿no? los precios de la energía. Sin embargo, lo, nosotros desde siempre hemos intentado destacar que posiblemente el mayor el factor contra el que habia, habría que, en el que habría que trabajar es con la rehabilitación energética de edificios, porque es la única forma a medio y largo plazo de de verdad si queremos acabar con la pobreza energética. Eh, es un tema complicado, o sea, la mayoría, o sea, más de la mitad de, de la edificación eh, que hay en España son edificios muy viejos, muy antiguos y, y, y tiene muy malos eh, energéticamente y mucha de la gente que está en pobreza energética, que son los que más necesitaría, o el, el poder rehabilitar esos edificios son los que menos, eh, digamos, recursos tienen para, para hacerlo, entonces es, es un problema complejo, pero bueno, se están empezando a, a aplicar soluciones, eh, por suerte eh, y también yo creo que por gracias a mucho trabajo de ACA y también de otras muchas entidades que se han ido sumando estos años a, a luchar contra este problema, eh, pues cada vez se está legislando más e incluso ya en, bueno, el año pasado se aprobó una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética, que esperemos que haya un gobierno ya por fin y que se pueda empezar a aplicar, pero vamos, son, son unos avances muy grandes que bueno hace 10 años eran casi impensables vamos en tema de pobreza energética. Luego hemos trabajado en, pues en otros muchos ámbitos. Me has hablado de desarrollo rural. El, ahí sí que llevamos, eh, la verdad, unos, unos años en los que hemos hecho, hemos podido hacer menos cosas, pero es un, a mí es personalmente es uno de los problemas que más me, me, o sea, que, que, que más me importa, vamos, que más me, me llama la atención y creo que en los que más hay que... Eh, poner el, el foco ¿no? eh, que, que se nos suele olvidar vamos el, el, el problema que hay en el medio rural el, que se necesitan pues eh, inversiones se necesita el repensar un poco el qué políticas queremos hacer en el medio rural el, muchas veces el tener más apoyo muchas acciones que se realizan allí eh, y bueno hay temas como como, bueno, el, los temas de la movilidad en el medio rural, el tema de la conexión a internet, por ejemplo, o sea, hay muchos, muchos temas que, que, son, que no se están todavía tratando como se deberían en España, en el medio rural, vamos, y todo esto afecta pues, a, a todo, vamos, a temas de cambio climático, a temas de biodiversidad, es eh, un tema complejo y creo que es de los que deberíamos poner el foco más... Eh, o se debería poner más, eh, sobre todo desde las administración pública, vamos. Sí, nosotros aquí en este módulo, por ejemplo, que somos una comunidad muy rural y se nota un montón el, el problema de la, las limitaciones que tienen, el despoblamiento rural, eh, lo, los métodos de, de explotación de recursos que son muy anticuados, poco rentables, entonces, claro, todo eso al final lleva a un colapso del medio rural que además lo que sostiene la economía, eh, buena parte, bueno, una parte de la economía española, o sea, que, Sí, sí, sí. Al final, eh, el, o sea, la, la mayoría de los servicios ambientales están en el medio rural, vamos, y las los que vivimos en las ciudades nos beneficiamos de eso, pero claro, es algo que es muy... son intangibles, que no se suelen tener en cuenta y, y en los que no se está eh, trabajando tanto como es lo que se debería, vamos, de... Eh, en esos temas, por ejemplo, en el medio rural, en ACA, lo que sí que hemos hecho, eh, bueno, en el medio rural, en... Al final los parques nacionales están todos en medio rural. Eh, tenemos un voluntariado en, en parques desde el año 2002 y hemos hecho, hecho también alguna actuación de custodia del territorio. Eh, pues, eh, algunas puntuales, no hemos hecho tantas como nos gustaría o, o no hemos podido dedicar tantos recursos como nos gustaría, pero creemos que es una herramienta muy interesante para trabajar también en el medio rural. Eh, y el voluntariado, sí, el voluntariado es uno de los proyectos que más eh, emblemáticos de ACA, digamos, porque pues, por los años que lleva y, y bueno, porque fue uno de los primeros grandes proyectos que empezó en la, en la asociación y lo que hacemos, bueno, ha ido cambiando un poco a lo largo del tiempo, pero eh, digamos que lo que vamos es con voluntarios a varios parques de montaña, eh, empezamos en Picos de Europa y, y en los últimos años hemos estado ya también en en Tortes, en Sierra Nevada, en Sierra de Guadarrama, aquí un poco más cerca de, de, de Madrid y Castilla-La Mancha, eh, o sea, y Castilla-León, perdón, y, y lo que hemos hecho es ir con voluntarios, eh, medir calidad de agua en ríos y también, eh, digamos, que ligar eso con temas de, de estudio de cambio climático y cómo afecta en zonas de montaña, eh, un proyecto. Sí, bastante, bueno, la verdad es que es una chulada. Yo tuve la suerte hace unos cuantos años de de ir de monitor unas cuantas veces a picos de Europa y es una maravilla. El poder trabajar allí es eh, vamos, es un sueño. Yo soy muy enamorado de Picos de Europa, también he tenido oportunidad de trabajar allí como estaba en una consultora medioambiental y es una gozada que es una maravilla. Sí, sí, sí, la verdad es que joder, Pocos sitios no mejores para pa trabajar. Eh. De hecho, yo creo que mucha de la gente que empieza carreras como ambientales, biología y demás, eh, la empezamos soñando con que vamos a trabajar en, en algún sitio como ese en el futuro. O sea, que es difícil porque al final no hay puestos para tanta gente, ¿no? Pero. Bueno, se puede, pero se eso, puede, se puede. Se puede, o se puede. Sí, sí, sí, por eso. Bueno, y, y ahora que hemos, has comentado todo lo que hacía en la asociación, seguro que hay mucha gente que está diciendo: Yo quiero participar, que vale un montón. ¿Cómo pueden colaborar con la asociación? Sí, digamos que, bueno, la, los cauces más habituales es el tema hacerse socio, eh, que creo que son 20 euros al año el hacerse socio de ACA y, y creo que 10 si eres menor de 25 años, o sea que es, o sea, son cuotas muy pequeñas, para este tipo de de asociaciones o, o de ONG's y eh, pues luego hay otras figuras de voluntarios eh, bueno eh, simplemente el escribirnos y, y ver si hay alguna cosa que podamos hacer en conjunto o, bueno eh, en principio están abiertas todas las vías de, de con que se pongan en contacto con nosotros eh, si nos encaja si podemos hacer cosas de eh, vamos nosotros en principio estamos abiertos luego llegamos a donde llegamos no porque al final eh, los recursos son los que son pero, pero vamos encantados de poder colaborar con, con cuantas más cosas podamos mejor eh, con el tema de voluntarios tenemos mucho, mucho trabajo desde hace años eh, por ejemplo en el conama el congreso Nacional de medio ambiente eh, también desde hace más, yo creo que más de 15 años seguramente, eh, llevamos eh, voluntarios al congreso o sea, en los últimos tres o cuatro congresos hemos llevado más de 100 voluntarios para cubrir todo el congreso eh, es, eh, bueno, para los que no conozcan CONAMA es el, bueno, el congreso nacional de medio ambiente es el mayor evento que hay en, en estos temas en españa eh, se hace una vez cada dos años en madrid y en nada en apenas eh, eh, cuatro días eh, de congreso se realizan más de 100 actividades, eh, todas muy punteras, con gente, con profesionales del sector ambiental, van más de mil eh, profesionales. Eh, y entonces, o sea, es, eh, por un lado, es genial porque es el punto de encuentro clave para, yo creo, del sector. Eh, no hay ninguno parecido de que puedas ver a tanta gente en tan poco tiempo, eh, ver tantos proyectos interesantes en poco tiempo, incluso ponerte al día eh, de. ¿Cómo está? Pues temas eh, de legislación, de lo que quieras, vamos, se habla un poco de todo. Pero también es un evento que es eh, eh, un poco caos en el sentido de que es imposible el que, como te gusten muchos temas ambientales, el asistir a todos, porque al final hay <risa> siete o ocho jornadas a la vez. Imaginaros la complejidad que tiene eh, para la organización el cubrirle, vamos, informativamente y demás. Entonces ahí es donde ayudamos con, con los voluntarios. Eh, pues, eh, pues unos 130 140 voluntarios cada edición que, que van a, a todas las jornadas. Eh, a cada jornada van dos voluntarios eh, pues a cubrirlas eh, haciendo resúmenes de las mismas, eh, pudiendo hablar con los ponentes, eh, como casi, bueno, como casi no, como parte de la organización y, y nada, yo creo que el voluntariado es una forma también muy buena de, de participar tanto con ACA como con otro tipo de, de entidades. Al final, si, si las de, de asociaciones me refiero, al final en, en muchas de las asociaciones sin ánimo de lucro, si no llega a ser por esta ayuda de voluntarios, eh, no podríamos hacer ni pues, la mitad de las cosas que hacemos. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y es verdad, por ejemplo, que una oportunidad de trabajar en un evento de, de ese tipo, de voluntario o sea, un, un millón de puertas, tipo, de hacer contactos, estar ya día del sector. Y... No tengo pendiente, tengo pendiente para ver si para la siguiente, la siguiente Conama me puedo escapar. El año, la, sí, ya fue ya. el año pasado, no? ¿Cuándo fue? ¿O en el 2017 no sé, o el 2018? Sí, sí, es sí. Los, los años pares, sí. El, el 18, 18 fue el último, siempre, siempre suele ser a eh, finales de noviembre. O sea que el próximo Conama eh, será en, pues eso, supongo que finales de noviembre del año que viene. Pero sin embargo, eh, esta misma semana ya han escrito desde Conama diciendo que el Conama empieza ya. Porque una de las cosas que tiene muy interesante el Congreso es que eh, no es un Congreso al uso, donde tú, digamos que participas solo los días del Congreso sino que desde ya eh, se empiezan a trabajar en el congreso del año que viene, entonces eh, van a abrir la participación para que pues, la gente pueda sugerir temas, eh, los que en el próximo congreso y eh, se crean grupos de trabajo eh, que durante un año van a estar eh, trabajando para ver qué es lo que se habla en el congreso, o sea, no es la, digamos que muchas de las actividades no es la propia organización la que los eh, la que decide de lo que se va a hablar en esa jornada y los puntos del día y demás, sino que son una gru un grupo de 10, 15, 20 expertos, bueno, incluso hay grupos otros grupos que tienen hasta más, hasta 50, eh, que son los que deciden, eh, cada uno en su ámbito, que es lo más interesante a tratar en el congreso. Que en o, sea que, <risa> sí, sí, sí. o sea que realmente el CONAMA del año que viene empieza prácticamente ya, vamos... Bueno, pondremos los links y todo de, de acá y de todas estas cosillas al final de, del post para que la gente que tenga interés pues vaya, vaya viendo y vaya pensando si quiere participar o no o, o cómo quiere colaborar. Sí. Eh, bueno, Roberto, tú al final, y ya lo estamos viendo, eres un referente en temas de, de medio ambiente. O sea, estás, pues, con, todo, estás metido en todos estos paruchos eh, y tal y, y nos gustaría, como, gustaría que comentases un poquito cómo ven las salidas en en el sector del medio ambiente, ¿no? las idas laborales eh, para los biólogos en particular y, bueno, para gente de, de las ciencias, eh, de la vida en, en general, ¿no? Porque ya que estás muy metido en esos temas bueno, y, y estás en contacto con muchísimos profesionales, eh, me gustaría que tomases ahí un poco el pulso al, al sector y nos contases qué es lo que ves. Sí, bueno, tanto como referente no, no, no me veo, pero, pero sí que es verdad que he tenido la suerte de, pues, por, por las diversas cosas que he ido haciendo, el, el estar en contacto... Directo con muchos, con muchos profesionales del sector durante muchos años y de ámbitos bastante diferentes, de, tanto de temas de biodiversidad como energía, residuos. Entonces, eh, en la mayoría de ellos, yo creo que, que dentro de. Bueno, hemos vivido unos años de crisis, al sector ambiental le ha afectado mucho, seguramente que más que a, que a otros, pero yo soy optimista eh, cara al futuro, al final. Eh, Todas las políticas ambientales que marca pues, la Unión Europea o desde el acuerdo, los acuerdos de París van en la dirección de que cada vez nos tenemos que poner más las pilas en, en temas ambientales eh, y en, en algunos de ellos ya lo estamos haciendo, eh, por ejemplo, en, en materia de energía, renovables, eficiencia energética, eh, por ejemplo, en renovables ha estado muy parado el tema estos años, eh, ha sido, bueno, eh, además que parado artificialmente, digamos, porque era sí, por temas eh, eh, políticos, cuando en todo el mundo se ha visto que ha ido creciendo, y sin embargo ha sido cambiar un poco la legislación en temas de autoconsumo y, y ya está, bueno, ya ha despegado otra vez, vamos, el tema de las renovables. Eh, con tema de eficiencia cada vez se te está teniendo más en cuenta, de rehabilitación energética de edificios. Eh, en otros ámbitos, el ámbito de los residuos, eh, gestión de residuos, es, eh, genera muchos puestos de trabajo, es muy importante y en España todavía eh, tenemos mucho trabajo en esta materia para ponernos al día. Eh, pues eh, Hay muchos eh, también, por ejemplo, de salidas profesionales relacionadas con, por ejemplo, con la carrera de ambientales que hablábamos antes. Mucha de la gente de ambientales acaba trabajando en temas de consultoría. Eh, por ejemplo, con sistemas de gestión ambiental eh, y otro tipo de consultorías como las ligadas a la evaluación de impacto ambiental, eh, trabajando con herramientas como los GIS, eh, herramientas más novedosas como drones eh, y, y, todo lo que, y todo lo que viene. Por ejemplo, se habla mucho ahora de blockchain, incluso para medio ambiente. Hay, eh, hay mucho movimiento, nos va a tocar, lo que te digo, seguir formándonos mucho, pues, eh, al final cambia mucho y la tecnología va muy ligada a los temas ambientales, pero, pero yo creo que va a haber muchas salidas profesionales en todos estos ámbitos. Por ejemplo, el de la movilidad sostenible es otro de los, de los ámbitos claros de que por fin, eh, eh, digamos que está, es uno de los temas de los que más se está hablando y más se está empezando a, a intentar cambiar el modelo que tenemos en muchas de las ciudades españolas. Ahí, yo creo que hay bastantes salidas eh, profesionales que... Que, que van a requerir mucho, eh, pues muchos profesionales del sector ambiental. También las relacionadas con, con biodiversidad. ¿eh? Fantástico, que es bueno escuchar esa, esa versión positiva, que veces, tenemos aquí en España ese victimismo y ese pesimismo de que aquí no se puede hacer nada, es decir, que hay, hay trabajo, hay que buscarlo y hay que saber y valer para ello, ¿no? pero que sí que sí que hay salidas y en el sector, un sector que además a mucha gente, pues ciencias de la vida en general nos apasiona, que es el medio ambiente, es pues bueno que cada vez esté más en auge ¿no? y le esté prestando más atención, no solo a nivel mediático, sino a nivel real, no solo el terreno. Yo creo que es un mensaje esperanzador el es que, es que nos das. Sí, o sea, está, está claro que hay cosas que es, pues, que no hemos hecho bien, que no estamos haciendo bien y, y, y ya te digo que la, los años de crisis eh, han afectado mucho a pues, eh, dentro del sector ambiental, por ejemplo, el sector es como el de la educación ambiental, por ejemplo, ha sufrido mucho estos años, es un sector que es súper importante también, por ejemplo, eh, el, el dotarle de recursos el, para ayudar justamente a que vaya mejor toda esta transición ecológica, eh, pero yo creo que, que es algo, no sé, en cada encuesta que sale preguntando a la población sobre temas ambientales cada vez más, por lo menos en las encuestas, eh, te dicen que están concienciados con estos temas, entonces eh, si está eso por un lado por otro lado están, digamos, que los compromisos que hemos adquirido a nivel internacional, yo creo que el futuro tiene que, bueno, tener cada vez más peso todos estos temas ambientales, ¿no? sí, Yo creo que se, pues... vienen, se vienen cosas interesantes como tú has comentado también, esa, esa mezcla de tecnología y medio ambiente es súper interesante a mí que el tema de las nuevas tecnologías y tal, me explica, es que lo que se viene a mí se me antoja que va a ser una pasada sí, sí, sí, sí yo por ejemplo lo que te comentaba de blockchain eh, con, eh, hablando con un con un amigo en verano que es el daniel ortiz que es doctor en, en, en, bueno, es ambientólogo está trabajando en temas de, de cambio climático en copenhague y bueno realmente en copenhague y por todo el mundo y, y habla de las cosas que se pueden hacer con blockchain ligadas a la agricultura sostenible y en carbono y demás. Y su, hay un campo enorme ahí de, de, de nuevas, eh, de eso, de con nuevas tecnologías, el poder mejorar mucho en, pues, en que haya menos eh, huella de carbono. Eh, no sé, muchos proyectos muy interesantes que van a venir en el futuro. es todo por explorar, que es todo nuevo. <risa> Son cosas que sí, no... sí, hace unos años ni nos lo planteábamos. Sí, sí, de, o sea, yo muchos de los, ya no solo de los términos que oye, sino de proyectos que he realizado estos años, eh, son de cosas que no había oído hablar en la carrera, vamos, de, ni siquiera, por ejemplo, custodia del territorio, que sí que ya lleva más años, yo cuando di la carrera no, no, no era algo conocido y ahora es, pues bueno, durante hay muchas entidades que están trabajando en España en, en estos temas, bueno, y la gente, porque claro, eh, la gente dice, bueno, yo, yo, si yo quiero trabajar en el sector ambiental, bueno, hago biología, hago ambientales, hago una carrera de este tipo, pero luego, ¿qué? ¿cuál crees tú que es el itinerario más adecuado para intentar entrar con, digamos, con garantías ¿no? en, el, en el sector laboral del medio ambiente? Claro, el, el, lo que comentábamos antes es que el sector ambiental es muy, muy amplio. Eh, si, por ejemplo, tomamos como referencia... El CONAMA del que hablábamos, eh, en el CONAMA participan unas 8.000 personas cada, cada, cada año, o sea, bueno, cada dos años, cada evento, y más de 1.000 de ellos son, bueno, más de 1.000 o sea, participan directamente en los grupos de trabajo o como componentes. Si te pusieras a mirar cada uno de ellos, la formación que tiene, o sea, hay mucha diversidad. O sea, todos, la mayoría, la gran mayoría viene de carreras de ciencias, eh, pues como puede ser biología, ambientales también todas las ingenierías, por ejemplo tienen mucha relación con, con el tema de la energía y eficiencia energética entonces depende mucho dentro del sector ambiental eh, dónde quiera, qué es lo que quieres hacer, ¿no? De, no si quieres si te, quieres trabajar más en ámbitos de energía, cambio climático más de biodiversidad, más de gestión de residuos, eh, depende un poco pero vamos, yo creo que que sobre todo es, eh, la base sería una carrera de ciencias y luego con, continuar formándote ya más específicamente en, en, lo, que, en lo que quieras eh, trabajar, vamos. Y además no hay y un lo... único camino, sino que existen un montón de, de rutas por las que puedes llegar al mismo sitio. Exacto, incluso, es más, diría que con las nuevas tecnologías he visto muchos proyectos muy, muy interesantes, eh, sobre todo ligados también más a... Eh, o con una parte importante de temas de comunicación, eh, el que es simplemente el conocer nuevas tecnologías, eh, como por ejemplo en estas décadas ha sido el uso del smartphone y demás, eh, canales como YouTube, como el que tienes tú, y el, el atreverse a usarlas como no los está usando otra gente, o sea, el, el innovar con, con herramientas que ya tenemos eh, y aplicarlas al medio ambiente. O sea, hay, es que hay muchos caminos para, para trabajar ahora ya en. en en cualquier cosa, vamos. Sí, lo, lo importante es explorarlo y lanzarse, no, no perder un poco el miedo y, y ir un poco a lo que queremos, que siempre parece que aquí sí. tenemos, es verdad que estamos en medio de una crisis todavía, que está ahí, la cosa está complicada, pero bueno, que hay, hay opciones y, y hay muchas, que realmente estamos quizás en uno de los mejores momentos para trabajar en medio ambiente en décadas. O sea, que tenemos que ser un poquito optimistas, aunque el camino no sea fácil, pero está ahí se puede recorrer. Sí, eh, bueno, yo, bueno, como estoy... O sea, trabajando digamos en el día a día estoy en el, en el ISM en el Instituto Superior de Medio Ambiente y al final claro ves eh, pues, tenemos eh, miles de alumnos al año eh, de muchas carreras muy diferentes eh, eh, ves que hay muchos de los temas que cada vez tienen, llaman más la atención por ejemplo los relacionados con, con huella de carbono análisis de ciclo de vida o sea, ver, al final yo creo que es eh, un, un ámbito que se está moviendo mucho y, y que y que la gente sabe que nos tenemos que poner las pilas, vamos, en todo esto. Que sí, el tema de los ciclos de vida y la suficiencia programada, bueno, ahí hay mucha tela que cortar. <ríe> bueno, aprovechando que has comentado que trabajas en el ISM, en el Instituto Superior del Medio Ambiente, ahí tú eres el coordinador del área de energía y cambio climático. Como ya comentamos en la presentación, ¿cómo ves tú el tema de la gestión energética que se hace en nuestro país? Ya nos has comentado que hace unos años, por ejemplo, con el tema de renovables, hubo ahí un parón, el famoso impuesto del sol y muchas trabas políticas al autoconsumo, pero ¿cómo ves ahora, no solo en cuanto a, a renovables, sino energía en general, ¿no? y hay un montón de fuentes? ¿Cómo ves tú el tema de sí. la gestión que está haciendo en España? Sí, eh, bueno, por, por un lado, bueno, para que, para que os hagáis una idea de cómo veíamos incluso el tema de, de las renovables y demás, eh, llevamos desde hace años trabajando en un máster de energías renovables y eficiencia energética, y realmente hasta este año no lo hemos lanzado, eh, con la Universidad Nebrija, éramos la primera edición en octubre, pero es un proyecto que teníamos en mente desde hace años, pero que veíamos que con la legislación que había, eh, o sea, no, no merecía la pena lanzarlo en ese momento, porque realmente estaban frenando eh, la progresión de las renovables y, el, y el, el, el nicho para muchos profesionales del sector, ¿no? y ahora sin embargo todo eso ha cambiado en cuanto a temas renovables está claro que hay que trabajar mucho más por ejemplo en temas de eficiencia eh, que lo que comentaba también antes un poco en relación a, a los temas de pobreza energética eh, yo creo que es uno de los grandes temas que, que, que hay que tratar en los próximos años el tema de, de la rehabilitación energética de edificios o sea, hay bastantes planes eh, desde el, las distintas administraciones de ayudar a la rehabilitación de edificios, eh, pero, pero es que van a hacer va a hacer falta mucho mucho dinero mucho una apuesta grande para, para ir eh, mejorando mucho pues ese sector que nos nos afecta mucho vamos en, en, además en toda España eh, porque eh, aunque hay diferentes climas, en pues, tanto en la península como en Canarias y demás, pero al final este problema le tenemos en todos los lados. En, es un poco diferente en unos sitios que en otros, por las construcciones, pero al final eh, la mayoría necesitan un, una mejora de la eficiencia energética. Eh, pero eso, cada vez es está, <coughs> parece que poniendo más... Eh, eh, pues más empeño en estos temas. Y, y dentro de la energía, consideraría el de la movilidad, como he dicho antes, que es otro de los que eh, yo creo que cada vez se están haciendo las cosas mejor. Eh, aquí falta un poco, igual, un impulso mayor eh, a nivel. Eh, estatal eh, que apueste por, por ayudar a, a los ayuntamientos, pero hay ayuntamientos o hay ciudades en España que lo están haciendo muy bien ya. O sea, el, digamos que el espejo en el que se suele mirar casi para todos los temas ambientales y para el de movilidad es uno de ellos, es eh, Vitoria. En Vitoria-Gasteiz eh, la mayoría de temas ambientales lo están haciendo, bueno son una referencia vamos desde hace décadas. Y en movilidad llevan trabajando eso pues, décadas súper bien, o sea, es, eh, eh, vamos, uno de los sitios que para, si vas a ser concejal en materia de medio ambiente, o sea, debería ser obligatorio el visitar Vitoria y uh -huh. conocer un poco la experiencia, que es verdad que es una ciudad más pequeña, que hay veces que, o sea, igual eso mismo no se puede trasladar a ciudades como Madrid o Barcelona, pero pero han hecho cosas muy muy buenas y muy interesantes, la ciudadanía está encantada, está, lo tiene ya, digamos que metido en, eh, o sea, lo, lo tiene muy, muy dentro a la gente ya el, el, estos temas de movilidad y pues eh, desde temas de que se mueven un montón en bici, siendo uno de los sitios por ejemplo eh, donde el clima es más desfavorable eh, que muchas otras ciudades españolas, eh, por ejemplo, también hace unos años eh, tuve, cambiaron toda la movilidad de los autobuses casi de un día para otro. O sea, bueno, llevaban meses planificándolo, está claro, pero el cambio lo hicieron de un día para otro y no pasó absolutamente nada. O sea, cambiaron prácticamente las rutas de todas las líneas eh, porque vieron que eran menos eficientes que, que, pues, que, que otra forma que habían visto de, de moverse. Pues en, en estos ámbitos, eh, al final, van muy ligados a la energía. O sea, todo lo que lo que hagamos bien en movilidad va a ser ahorrar energía eh, y, y va a ser clave, vamos. Eh, tenemos, digamos que en España, durante muchos años, hemos ten, eh, digamos que uno de los temas en los que más orgullosos nos sentimos es del turismo, eh, el dinero que deja el turismo. ...durante muchos años prácticamente el mismo dinero que deja el turismo en España... ...se ha ido en importar energía... Eh, ...y sobre todo para movernos... Bueno, ...sobre todo petróleo en gran parte para movernos... ...entonces eh, es uno de los campos que, que, pues, que hay que trabajar sí o sí... Pues va a ser bueno no solo para el medio ambiente sino también para la economía. Sí, sí, además que eso, que muchas veces invertir en sostenibilidad ...luego revierte en la economía positivamente... O sea, que además por ejemplo España en temas de renovables... Eh, Podría ser una potencia si se desaparece todo bien. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos eh, mucha agua, hay de todo. O sea, podemos hacer bueno infraestructura. Sí, sí, sí. Infraestructuras? sí, bueno. sí además que tenemos, uh -huh. que tenemos además empresas punteras, vamos, en el sector. Sí, sí. O sea, yo creo que, que a nada que se apueste otra vez bien por el sector eh, podemos eh, recuperar igual, no llegar igual a. Um, como hace 10 años, que si sí que una potencia, o sea, la primera, la segunda, tercera potencia, tanto en eólica como en fotovoltaica, pero sí ser uno de los países que, que mejor trabaja en esas energías. Bueno, y también hemos estado hablando de huella de carbono, hemos estado hablando de, de eficiencia en transporte, eficiencia energética, gasto energético, y todo eso se relaciona mucho con el clima que también has comentado, y el famoso cambio climático que tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina. ¿crees que se están tomando medidas suficientes tanto a nivel nacional como internacional? ¿Cómo ves tú eh, el tema de, de las medidas que se están tomando? Porque sí, se habla mucho de los famosos dos grados que hay que, que estar de límite para subir y que llevamos ya un grado y pico, pero ¿qué se está haciendo realmente no? sobre, sobre el terreno? ¿Qué medidas están tomando? ¿O qué se, qué se podría hacer? No? Sí, es... Eh, bueno, está claro que fue un hito eh, los acuerdos de París, eh, aunque ya los propios acuerdos de París eran insuficientes ¿no? para llegar a los objetivos que se pedían, pero bueno, era, yo creo que era un paso muy importante, además que en su día firmaron prácticamente todos los países del mundo, pero, pero es verdad que, que luego el cumplimiento no ha sido, no está siendo el mismo por parte de unos países y de otros, eh, con el agravante de, pues de Trump en Estados Unidos, ahora de Bolsonaro en Brasil… Eh, que pues no, ayuda claro, no ayuda a nada, ¿no? Pero yo, aparte de esto, yo creo que la Unión Europea, aquí sí que tendríamos que, que mmm, coger la bandera de, de la lucha contra el cambio climático y, y bueno, y, y, y hacer todo lo que se pueda. De hecho, algunos de los países sí que lo está haciendo, vamos. De eh, ahí, o sea, unos mejor, otros peor. Eh, en España ya hemos dicho que estos años se ha hecho poco, pero... Eh, yo creo que cada vez más eh, por ejemplo en estas elecciones en estas últimas elecciones que ha habido en la campaña electoral que parece, no sé yo si vamos a tener otra eh, pronto eh, pero ha sido para mí sin duda la campaña eh, donde más se ha hablado de estos temas, que ya es un avance o sea, porque antes estos temas no existían y en las campañas electorales y ahora tanto, la, tanto digamos que en la en las elecciones generales como en las de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas estos temas se han puesto sobre la mesa, o sea, es, yo creo que es un avance importante eh, o sea, no estamos haciendo tanto como deberíamos pero yo creo que, que vamos en camino de, de empezar a hacerlo eh, y por el contrario también ha pasado justamente eh, lo contrario desde estas elecciones tenemos ya un partido negacionista que antes no, no teníamos ninguno Entonces, eh, en fin, yo quiero ser positivo y eso y quedarme con que sea, cada vez se está hablando más de esos temas eh, y, que, y espero de que, que, vamos, que se empiece a hacer eh, mucho. En temas de cambio climático, además, se está hablando mucho de mitigación, que es, es clave digamos, en la lucha contra el cambio climático, no llegar a, a esos dos grados, que va a ser difícil no llegar, pero muchas veces también se olvida hablar de adaptación. Eh, ya está claro que el cambio climático nos va a afectar y nos está afectando, y necesitamos trabajar mucho en adaptación, en la, sobre todo en las ciudades, eh, adaptarnos ya a este, a este nuevo eh, clima, vamos. Eh, y ahí creo que falta también bastante trabajo en, en pues, eh, trabajar en eso, sobre todo en algunas administraciones, eh, posiblemente en locales, muchas, y eh, en muchos ayuntamientos no hay no se ha trabajado todavía o no se piensa todavía en temas de adaptación cuando eh, cuando es que ya, ya está aquí vamos se está notando eh, mucho mucho el cambio climático. Sí, sí, yo creo que es fundamental porque sí es verdad que tenemos que hacer todo lo posible por ralentizarlo al menos si no somos capaces de tenerlo pero cada o temprano eh, van, los efectos van a ser cada vez más fuertes entonces habrá que tomar medidas para no ya no para intentar mitigarlo sino bueno pues adaptarse o sea va a haber cambios y están aquí. También tendremos que aprender a asumirlo y a, a aprovecharlo en la medida que podamos. ¿no? Exacto, ahora, sí. Ahora también, eh, saltando también a... Ahora volvemos al, al mundo de las redes sociales, donde tú eres una persona muy activa y además muy crítica, metes, metes mucha caña, no te, no te muerdes la lengua, y, y además eh, tienes experiencia como community manager en diversas entidades relacionadas con el medio ambiente, o sea que tú aquí no eres precisamente un recién llegado. ¿no? Eh, ¿Tú crees que las redes sociales pueden ayudarnos en temas como la educación y la comunicación ambiental que hemos hablado antes, que es tan importante? ¿Y tú crees que las usamos correctamente a nivel profesional para intentar llegar al mayor público posible? Porque obviamente las redes sociales eh, son una herramienta muy buena, pero también hay mucho ruido ahí. ¿Somos capaces de manejarlas en condiciones? Y no te digo solo a nivel institucional, sino bueno, pues mucha gente, hay muchos divulgadores en, en Internet, y mucha gente que intenta hacer llegar ese mensaje. ¿Cuál es la mejor forma un poco de movernos en, en las redes ¿no? ¿tú Que tienes experiencia? Sí, de, la verdad es que es, eh, eh, a la primera pregunta le digo que sí, que estoy convencido de que, de que tiene que ser una, eh, una herramienta muy buena para tanto para eh, ayudarnos en la educación ambiental como en la comunicación. Eh, de hecho, hay una anécdota de, que contaba Benino Varillas, eh, que bueno Benigno Varillas es uno de los más, eh, ...más destacados periodistas ambientales que hemos tenido en España... Eh, ...y que entre otras cosas ha hecho o eh, hizo hace unos años una eh, biografía de Félix Rodríguez de la Fuente... La, ...en la que tuvo acceso eh, a miles de horas de, de voz de, bueno, de los programas de radio de, de Félix. Y una de las anécdotas que contaba, dice, es que hace ya 40 y pico años... Eh, ...en uno de los programas Félix hablaba de que si alguna vez llegábamos a... Um, él no veía cómo, en esa época no existía ni internet, ya no digamos las redes sociales como las conocemos ahora, eh, que si de alguna forma llegábamos a poder comunicarnos como especie, eh, pues de manera instantánea y acumular todos los conocimientos, que eso sería eh, la herramienta clave, digamos, que salvaría a la naturaleza. Eh, seguramente estamos descubriendo que no, no va a llegar a tanto y que también uh -huh. tiene su pero pero yo creo que, que, que es muy muy muy positivo el tener herramientas como las redes sociales luego cada una de ellas tiene su forma de usarse eh, también va cambiando a lo largo del tiempo eh, tanto la red social en sí como la forma en la que los usamos a, eh, por ejemplo twitter ha cambiado completamente de cuando yo, yo entré en 2010 por ejemplo. Eh, y en esos años era completamente distinto a cómo se usa ahora, que es a, a, en estos años y en el tono sobre todo. O sea, por ejemplo era una red que, que eh, digamos que transmitía muy buen rollo, digamos. <risa> muy colaborativa o sea, y ahora para muchas cosas es lo contrario, ¿no? es prácticamente el ir a buscar bronca a mucha gente a, a, a las redes sociales, con la figura de los trolls de internet, ¿no? Es de gente que va a intentar, eh, pues eso, que haya bronca, que no se formen debates eh, de calidad y demás. Pero, pero, bueno, yo creo que hay casos muy, muy, muy interesantes. ¿eh? Hay gente buenísima comunicando en redes sociales. O sea, en cualquiera de ellos puedes buscar y encontrar casos de... De gente, o sea, vamos, de, de, yo a haya haya muchos eh, tuiteros o youtubers les sigo mucho más ya que, que, a, que a medios de comunicación eh, tradicionales porque, porque son muy buenos comunicando. Es verdad que lo que comentabas de que, de que las redes eh, generan mucho ruido, pero si las sabemos utilizar bien nos tienen que servir justamente para lo contrario. O sea, por ejemplo, una red como Twitter... A mí Twitter me parece, para temas de informar, de información, de informarte sobre todo de cosas que, pasan, eh, que están pasando ahora mismo, no hay nada en internet parecido. O sea, que te puedas informar tan al segundo de, de, de estos temas, incluso pudiendo leer a gente que de verdad sabe de esto. Eh, entonces, eh, en Twitter seguramente sea de las redes que más ruido haya, pero puedes eh, filtrar, ¿no? O sea, es lo que lo, para lo que te tiene que servir. Para eso es verdad que hay que dedicarle tiempo, pero al final tú eliges lo que ves en Twitter, igual que en la mayoría de redes sociales. O sea, tienes que, que ver qué perfiles realmente te dan confianza eh, en cada uno de los temas. Eh, seguramente si ese perfil que te da confianza, eh, pues, por ejemplo, tiene listas, eh, seguramente la gente que esté en esas listas eh, también sean perfiles bastante interesantes eh, y bueno todo esto nos tiene que servir para para para que nos sirva de justamente eso de filtro y que nos llegue información la información que queremos eh, a, a cada uno de nosotros eh, eh, cuando empecé en 2010 tuve la suerte de o sea yo la verdad es que hasta hasta el 2009 no no tenía ninguna red social era yo creo que era de mis el, fui casi el último de mis amigos en abrirme de Facebook, por, por ejemplo, eh, porque no le veía, bueno, el sentido más que buscar pues amigos y demás. Sin embargo, tratando, usi, usando las redes sociales de manera profesional, eh, te abre un mundo nuevo, vamos. O sea, de, yo creo que en los últimos años contacta más gente conmigo para, pues, pues para muy diversos temas, pero relacionados todos con temas profesionales por redes sociales que por el correo. O sea, es eh, algo, claro, al final es mucho más sencillo, o sea, estás a un clic de distancia de casi cualquier persona. Esto antes, por ejemplo, para el sector, profe para el sector ambiental era impensable el poder hablar con, con la ministra, mismamente, uh -huh. con la ministra de medio ambiente. O con cualquier director de una empresa que trabaja en el sector, o sea, es... Eh, Facilita mucho todos estos temas también las redes. Sí, a mí me encantan. Mi experiencia desde que tengo blog ha sido fantástica. Yo empecé también tardíamente en, en Facebook. Enseguida me pasé también a Twitter porque me encantaba el estilo de Twitter. Además tenía mucho menos ruido que Facebook. Ahora me vas a entender que sea ha Facebookado un poco Twitter. Ya. Pero bueno, verdad. al final una red es tan útil como la gente a la que sigues, ¿no? Entonces, si... Si tú eres capaz de, al menos como, como receptor, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo antes me he trabado, bueno, ahora también. Sigo siendo, sigo siendo Twitter la que más uso, también uso mucho Instagram. Bueno, que al final eh, yo me informo, ya hace mucho tiempo que no cojo un periódico prácticamente. Me informo de todo por, por Twitter, por redes sociales y tal, algunos blogs que sigo. Y, y no me pierdo prácticamente nada. Y creo que es una herramienta muy poderosa. Y no solo para consumir información, sino también para, por supuesto, para emitirla. Para, no hay barreras, no hay ganas ni de espacio, ni de tiempo, ni de nada. O sea, puedes hablar con gente en cualquier sitio, como tú comentas, a un clic. Y bueno, eso te da unas posibilidades de interacción y de llegar a gente y de conocer a personas que en la vida te que puedes hablar. Y creo que es, un, es fantástico. Vamos, mi experiencia es siempre es súper positiva. Te encuentras de todo, como siempre, pero bueno, el 99% de las veces es súper positiva. Sí, sí, sí. En relación a esto, eh, que también... Eh... Eh, tuve la suerte de que cuando yo entré en las redes sociales justamente se estaba creando un grupo de trabajo de, de Conama eh, sobre redes sociales y medio ambiente entonces eh, eh, Pues en, esto sería fue en 2010 y gracias a eso por ejemplo conocí a mucha gente pues con la que, con la que ahora son pues he, he trabajado he hecho proyectos eh, y seguimos ahí trabajando vamos en el grupo de trabajo de cada dos años hacemos un eh, un pequeño informe que presentamos en el Congreso, intentando aprender entre todos, uno de nos, eh, cada uno de nosotros, de, pues de qué está funcionando bien o mal eh, en redes sociales. O sea, por ejemplo, en el grupo, o por el grupo han pasado, pues está IAGUA, bueno, estamos desde aquí, desde el ISM, eh, por ejemplo, están Community Manager de Greenpeace, de otras entidades como Ecoembes, EcoVidrio, eh, ha pasado gente del Ministerio, o sea, un poco de todo, de gente de empresa, de ONGs eh, y de administración pública, todos viendo qué es lo que están funcionando o no en, en las diferentes redes sociales. Y pues eso, la verdad es que tuve la suerte de poder en, eh, formar parte de ese grupo, de coordinarlo con, con Clemente Álvarez los primeros años y, y, y ha sido una maravilla el poder aprender ahí con ellos. Y ahora ya eso, bueno, lo comentabas Instagram, Instagram todavía es una de mis... Eh, de las redes a las que todavía no consigo dar con el, con el punto, si sí me, me gusta adentro, eh, pero no participo tanto como me gustaría, pero es una red, por ejemplo, para la gente más joven, es una red eh, de las que más utilizan, vamos, y, y para el sector ambiental estoy seguro de que hay muchas entidades que ya lo están aprovechando mucho, eh, o por ejemplo YouTube, YouTube hay canales que pues son una maravilla, además de del tuyo, por ejemplo, en Educación Ambiental, destacaría en Poti Ambienturas, por ejemplo, <risa> un educador ambiental cántabro que hace unos vídeos que te quedas alucinado, vamos, de, de lo bien que lo trabaja, lo que se le ocurra, eh, un montón de, de canales de ese estilo, eh, o sea, y luego ya, bueno, incluso yéndote de, de, del sector ambiental, o sea, yo, por ejemplo, hay algunos canales como, hay un canal que se llama Derivando, que es de... Eh, un matemático, eh, o sea, yo de matemáticas eh, lo llevo fatal. y aún así no puedo perderme ni, ni un vídeo de lo bien que lo hace. O sea, es, eh, tenemos una herramienta muy, muy, muy poderosa para la gente del sector ambiental, así que desde aquí llamaría, si a, si a alguno le gusta el tema de vídeo, eh, pues eh, que es una oportunidad muy, muy grande el, el, el poder utilizar una herramienta como YouTube. Sí, además es que cuando hay alguien entusiasta que, que disfruta y que vive lo que cuenta, se te termina pegando lo que tú cuentas con este matemático. Cuando alguien te habla de algo así con pasión y precisamente el vídeo te ayuda mucho a conectar con la persona porque te ves cara a cara. No es lo mismo que, un, que leer un tweet o que leer un, un mensaje con una fotito o un, o un post. Entonces eso es un contacto mucho más intenso y es una herramienta ahí súper potente. Yo también quiero, quiero darle un poquito más de caña al vídeo, pero todavía no, no veo cómo... <ríe> Pero sí, sí. Nos pondré... claro, es una de las redes más complicadas al final sí. es de las que más tiempo de las que más tiempo necesitas eh, incluso más tecnología pero ojo, a mí me parece alucinante las cosas que se hacen ya en YouTube y de hecho digamos que toda la gente que desde hace ya bastantes años la gente que entiende mucho de estos temas de todos te dicen que el futuro es el vídeo, o sea, que cada año va a haber más porcentaje de vídeo con respecto a, al contenido que vemos eh, leído, vamos. Bueno, y por pues si fuera poco todo esto que hace ahí el ISM, RACA, las redes sociales, también formas parte del Consejo Asesor por la Transición Ecológica de la Economía. ¿En qué consiste este, este Consejo Asesor y cuál es tu papel allí? Y también me gustaría preguntarte, siempre cuando conozco a alguien que trabaja con políticos, los tenemos los políticos que tenemos, eh, ¿Cómo es el trabajar con ellos y si se consigue que involucrarles en, en temas relacionados con el medio ambiente? ¿no? Porque muchas veces eh, la visión que tienen los políticos no tiene nada que ver con la visión que podemos tener la gente que estamos metidas en este mundillo. ¿no? Sí, pues eh, nada, esto es un consejo que se creó hace unos dos años, o más o menos un año antes de, de que empezara a gobernar el PSOE. Eh, que lo creó justamente el PSOE eh, buscando gente que no fuera directamente de gente del, eh, del partido, eh, sino expertos en temas ambientales eh, que hicieran una serie de informes, se reunieran con ellos y, y para aconsejarles pues, de, pues, de temas de energía, eh, medio rural, movilidad, ciudades sostenibles, eh, un poco de todo, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de poder participar con ellos y la verdad es que fue un, ha sido una experiencia espectacular. Era un, es un consejo que dirigía Teresa Rivera eh, y que la verdad es que me sorprendió muy gratamente cómo se involucró prácticamente toda la, toda la Junta del la ejecutiva del PSOE, o sea, porque no solo la gente digamos, que tenía relación con medio ambiente asistía a las reuniones, sino que acabaron asistiendo gran parte de la ejecutiva a escuchar simplemente lo que, lo que venía a decir eh, pues, por los expertos que estaban allí. Eh, la verdad es que el trabajar con políticos eh, claro, es muy diferente de unos políticos a otros. Ah, de, hay, hay políticos que tienen muy muy interiorizado los temas ambientales por suerte cada vez hay más dentro de que seguramente haya muchos menos de los que deberían todavía pero cada vez hay más eh, y claro cuando te trabajo con un político así es una maravilla Vamos, de, de hecho la experiencia que tengo yo de trabajar con el consejo asesor eh, ya les conocía pues de, de, de otras haber, haber trabajado con ellos otras veces y de colaborar en otras cosas pero el equipo que tiene de medio ambiente el el PSOE ahora mismo, eh, eh, luego podrá hacerlo luego mejor o peor o, o podrá estar de acuerdo con ellos o no, en algunas cosas u otras, pero tiene un equipazo y todos lo tienen muy, muy, muy interesado en el tema de medio ambiente. O sea, Teresa Rivera, Cristina Narbona, Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Álvaro Abril, que eh, es el jefe gabinete de gabinete de la ministra, por ejemplo, Beatriz Corredor, que fue, es ministra de Vivienda. O sea, ha sido, la verdad, es que muy, eh, muy fácil y muy grato trabajar con ellos, vamos, de ver que, que de verdad lo tienen interiorizado eh, Por ejemplo, con ACA tenemos la experiencia de, durante, bueno, desde que se creó ACA, en muchos de los temas nos hemos reunido con todos los partidos políticos. Y encuentras un poco de todo. Eh, o sea, por ejemplo, con, con pobreza energética, con temas de pobreza energética, nos hemos reunido prácticamente con, con bueno, prácticamente no, con todos los partidos. Eh, bueno, salvo con, con, con los últimos que han llegado, eh, ta, también porque, porque bueno, igual tampoco eh, ha, ha, ha habido ocasión, pero vamos, no creo que esos temas les interesen mucho, pero, pero es verdad que, o sea, digamos que por ejemplo la visión que tenemos de ACA es que cuando, eh, cuanto más, con más partidos nos podamos reunir, mejor eh, contarles eh, la experiencia que tenemos en estos temas, eh, y, y eso, hay, hay muchas veces que te sorprendes, eh, para bien y para mal, eh, con todos los partidos, claro, depende mucho de, de las personas, ¿no?, al final, eh, y, y esto a nivel estatal, luego ya cuando trabajas con ayuntamientos y demás, eh, eh, importa seguramente algo menos ir color político. Eh, te encuentras gente muy receptiva a veces y otra al contrario, eh, hemos tenido todos los casos, vamos, de... Y, y eso, cuando encuentras gente que de verdad cree en estos temas es una maravilla, porque se pueden hacer un montón de cosas, de, de proyectos chulos y demás. O sea, por ejemplo, como, como anécdota, eh, os contaré que una, una de las eh, primeras reuniones que tuvimos en temas de pobreza energética eh, fue con, con eh, un diputado del PSOE que acababa de entrar en el Congreso de los Diputados, sustituyendo a, a Narbona. Y era un tal Pedro Sánchez. Entonces, eh, eh, por ejemplo, eh, con Pedro hemos tenido la oportunidad de que ya nos conocía de cuando era diputado. Eh, de hecho, presentó una moción de, en el Congreso de, con temas de pobreza energética en su día. Y, por ejemplo, sabemos que ha, ha ido siguiendo toda la trayectoria. De cada vez que, que sacábamos un estudio, sabíamos que, pues, que se lo leía, además. Eh, pues, bueno, eh, se, por lo menos sabes que en estos temas está... Eh, por lo menos no lo conoce, luego ya cada uno podrá pensar su, que lo hace mejor o peor, eh, pero, pero vamos, que yo creo que es lo mínimo, que los políticos se interesen en, en todos estos temas. Bueno manera manera que lo cuentes así, porque yo, mi sensación precisamente es que sí, que cada vez parece que hay como un mayor eh, sensibilidad política hacia temas de medio ambiente, entonces me alegra que, que tú que has trabajado con ellos <ríe> me lo puedas confirmar, porque bueno, eso trae un pequeño rayo de esperanza a pesar de esta... Situación, esta falta de entendimiento que tenemos últimamente para montar un gobierno. Pero bueno, parece que por lo menos hay esperanza porque la gente está ya más concienciada ¿no? Y es importante que la gente que vaya a regir los destinos de un país, pues que tengan interés un poco en, en estos temas del medio ambiente. Porque además el medio ambiente es algo que, que nos implica a todos, ¿no? Así que me gustaría que también desde tu posición de conoces así este sector, así tienes esa visión general de, de ambientólogo, sabe, ¿sabe? Visión 360, que nos comentase según tu opinión profesional, eh, o al menos nos subieses una manera, aunque sea solo una, la que tú consideres más importante, en la que podemos contribuir cada uno de nosotros y aquí ahora, ¿no? Aunque sea un granito de arena, pero bueno, granito, granito, se hace granero, ¿no? Entonces, que podamos contribuir ahora nosotros desde ya con, con la conservación, la sostenibilidad, la amplia del medio ambiente, etc. Cosa concretita, una cosita simplemente. Sí, digamos que en esto hay una frase que me gusta mucho, que dice mucho un, un compañero, Alberto Navarro, que es eh, una de las personas que más sabe en España de los temas de custodia del territorio y demás, y siempre que le preguntan de estas cosas dice que tenemos una responsabilidad compartida, eh, pero diferenciada entre los ciudadanos, administración y empresas, o sea que realmente todos tenemos una, una responsabilidad, que es, que es cierto que no es la misma responsabilidad que tienen en las empresas o las administraciones por la capacidad que tienen. Pero es verdad que, que es importante que sepamos eso, que, que, que todos somos responsables. Y cada acción cuenta, al final. O sea, como consumidores, cada día eh, tenemos eh, la posibilidad de, de cambiar un poquito las cosas. Muy, muy, muy poco, pero un poquito. O sea, con cada cosa que compramos, con la forma de movernos, eh, pues, todo eso cuenta. Eh, si me dices solo una eh, y volviendo un poco a la pregunta anterior diría que el voto el voto seguramente ahora mismo es lo que más eh, importante es para cambiar las cosas eh, y, y lo hemos comentado también anteriormente yo creo que, el, que cada vez hay partidos y más de uno que, que se está hablando mucho de medio ambiente eh, lo está internalizando cada vez más eh, y una forma de cambiar las cosas es votándolos y dejar que, que hagan esas cosas eh, si es, es algo vamos eh, yo lo veo de las acciones más importantes que podemos hacer eh, eh, yo eh, al final eh, siempre he estado ligado a estos temas, eh, al medio ambiente desde que empecé la carrera y demás y, y yo a nivel personal siempre he votado a bastantes partidos diferentes pero siempre eh, poniendo como una de las cosas más importantes el medio ambiente y creo que es eh, pues una de las cosas que más pueden cambiar eh, el, el sobre todo el que la velocidad con la que hagamos los cambios que hay que hacer porque yo creo que cambios eh, a mejor se van a hacer da igual quien gobierne eh, tanto a nivel estatal como a nivel de comunidad autónoma como ayuntamiento pero va a depender mucho de quién esté y, y la implicación que tenga en la velocidad de esos cambios que, que es clave también no el, el, el, el actuar eh, cuanto antes mejor. Me parece una respuesta fantástica, estoy de acuerdo. Es verdad que toda cualquier pequeña cosilla que hagamos, no solo ya haciéndola, que somos muchos haciendo pequeñas cosas y eso ya se amplifica, sino además que el, nuestro propio ejemplo también influye en los que nos rodean, ¿no? Entonces es como un efecto en cascada amplificador. Pero es verdad que una cosa, una forma con mucha, mucha capacidad de cambio es el, el bodo, ¿no? O sea, que me parece genial. Y ya lo único que te pido ya para terminar, que siempre acaba así todas las entrevistas, es que Des un consejo a todos aquellos lectores que están interesados en el sector medioambiental y que les gustaría meterse en el mundillo y empezar a trabajar allí. Sí, pues eh, también algo que hemos repetido mucho ha sido el tema de, de que al final vamos a estar formándonos toda la vida. Eh, pero si tengo que solo un solo consejo me quedaría con el que se muevan mucho. Eh, con Que vayan a jornadas, eh, que... Eh, eso si tienen si les gusta pues eso, las nuevas tecnologías que se involucren con ellas también en, en ver cómo nuevas utilidades eh, que se pueden aplicar al medio ambiente tema de redes sociales eh, en el tema de eventos de medio ambiente hay muchísimos gratuitos en, en toda españa eh, y muy interesantes o sea, eh, si vas a un evento además no solo vayas al evento a escuchar eh, que es interesantísimo pero sobre todo, interactuar con la gente luego eh, seguramente sea lo más eh, interesante de muchos de los eventos. El poder hablar con, ya no solo con los ponentes de la jornada, sino so muchas veces con mucha de la gente del público que va. Eh, al final vas, vas haciendo redes, eh, que es eh, algo muy importante a la hora de, de trabajar. Eh, vas conociendo profesionales del sector eh, y al final esto da muchas vueltas. Eh, el sector ambiental es... Relativamente pequeño y acabas trabajando con gente eh, a la que seguramente has conocido ya, pues eso, pues en jornadas, en eventos, y, y es muy importante también a el, el, eso, el, el ir tejiendo una red profesional eh, por todo, ya no solo por conocer a la gente, sino porque eso te va a ayudar también a eh, seguramente a enterarte más o antes de ciertas cosas, ya no solo de, de ofertas de trabajo, sino de pues cómo está cambiando la legislación, eh, proyectos que pueden salir en el futuro... Eh, creo que es muy muy importante moverse, que es complicado al principio sobre todo el, el empezar a hacer estas cosas, eh, pero yo creo que es muy gratificante, eh, conoces a, a mucha gente y, y siempre suma, vamos, el, el, el moverte mucho. 100% de acuerdo, aquí la única forma de andar es moviéndose y al principio lo harás más rápido menos, pero... Se va cogiendo carrerilla al final y sobre todo una de las cosas que estoy totalmente de acuerdo contigo y es que yo he descubierto que a mí de los congresos y eventos varios lo que más me gusta son las pausas del café porque es cuando tienes posibilidad de hablar con pues, componentes, con otra gente, compartir ideas, conocer eh, personas que a lo mejor nunca te habías pensado que, que las ibas a conocer y son gente que al final muchas veces ves a gente que pues, tiene una cierta relevancia, son importantes en un determinado de ámbito y parece como que son inaccesibles pero al final son personas como tú y como yo, y que además son personas que están interesadas en ese tema, o sea, que compartís intereses, con lo cual es casi imposible no, no, no terminar en tan mala conversación. Así que a mí las pausas de café yo creo que son, la, o los momentos de del post y tal, son los momentos que más me gustan de los Congresos, a pesar de que los disfruto enormemente en las charlas plenarias y las pequeñas sesiones y tal, pero eso es lo que más se puede aprovechar yo creo, de, de un Congreso. De hecho, yo creo que tenemos la suerte de que el sector ambiental es un sector el que es muy accesible casi toda la gente. O sea, seguramente si quieres ser futbolista lo tienes más difícil, ¿no? Para hablar con, con los profesionales del fútbol, pero por ejemplo, en, en nuestro sector yo creo que eso, lo que comentas, prácticamente puedes hablar con, con cualquier persona de, del sector ambiental, eh, ya sea muy reconocido, o un alto cargo o, o un técnico, vamos, eh, es, la verdad es que tenemos una oportunidad buena en nuestro sector. Pues sí, genial. entonces Ya sabéis que hay que ir directo a todos los eventos. Yo siempre lo recomiendo y creo que es, es no solo disfrutas sino que además te, te ayuda en tu desarrollo profesional y en tu desarrollo personal, porque al final aprendes aprende un montón de cosas. Bueno, Roberto, ya hemos terminado. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ya tenía ganas yo de esta entrevista y además la he disfrutado un montón. Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha costado poder cuadrar agenda pero ha merecido la pena. Sí. Muchas gracias, o Roberto. Bueno, muchas gracias a ti. ¿no? La verdad es que ha sido un placer igual. le, le, le he disfrutado yo también mucho. Aquí, aquí tienes tu casa cuando quieras. Todas esas cosas que hemos comentado, eventos y eh, la, la asociación, y la pondremos los links ahora al final de la, de la entrevista para que la gente pueda entrar y disfrutarlo. Así que... Un saludo y seguimos en contacto. A ver si nos vemos pronto. Bueno, lo mismo digo. Un saludo. Chao. Chao.